El eh, Gaor, viste como tal, como mayor en mi armilla os patuda. Eh, Avendan su última plataforma a los que venuen, el Gaor orquestu Dogu. La plataforma Nagusia con Dira. Lana de Manaqueta, haber hasta el sumado en Manaqueta. Hablen de Sagar Pena, su proga si va a Lana si contrata un funcional adulta en persona en eh, contrataciva. Adiba Teraco y Sintas en contra con o social, sociales la familia monomarentalen en monoparentalen tramo kontratazioan en la eta torza contratas y discriminación debe la nueva reforma en con eurovilla patibas gaúcho villena de patrón a la carretera de de una o parituco activas y a esta borroca esta modelo la borroca de que nortuco de Urtarría de Nogatauz, en Vizcaico Metalico Iru Borrebalari, Audiencia Provincial en eh, Epaitoakizango eh, de Igrela Iakinanezinei eh, Dizuago, Adi Movilizazioi, Eta Berbalariak Azte. Eh, hoy ha tenido lugar la segunda reunión de la negociación del metal de Vizcaia. Hemos presentado la plataforma que acordamos con vosotros en diciembre. Los principales contenidos de esta plataforma ha sido creación de empleo, salarios, eh, medidas para dignificar el empleo, como desaparición de las ETTs, salud laboral, mejoras de bajas, medidas contra el mejoras salariales, mejoras en licencias, reconocimientos en cuidados, reconocimientos de modelos de familia monoparental y monoparental, prohibir la discriminación eh, en la contratación y medidas contra la reforma laboral. Eh, además queremos recordaros que el día 25 de enero eh, tres trabajadores van a ser juzgados en la audiencia provincial y estar atentos todos para eh, acudir a las movilizaciones.